Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Mejor dicho mis curlis eh, Hoy vengo a hablaros de un pequeño producto que me he comprado. Me ha gustado. Súper barato, súper barato. 4 euros con 95. ¿Vale? Y es un perfume. Es un perfume que tiene olor a naranja y a... ¿Cómo se llama? A ver... Azar y flor de la naranjera. Flor de naranja, ¿vale? Yo no tenía perfume, ¿ok? No tenía perfume. Me compré uno en Primar, de esos pequeñitos. Ya sabéis que yo soy mucho... Mi perfume favorito es Chanel número 5 Chanel número y Cristal eh, de Versace, ¿no? Cristales de Versace, sí. Me encanta Cristal. Pero, a ver, la crisis es la crisis. Entonces, una... No se puede reunir tiene que tener otro tipo de herramientas y ajustarse a las condiciones, ¿vale? Entonces, antes de venirme en la estación, eh, me compré los ciegos cuando llegué a Madrid y me tocaron 5 euros. Y como yo soy muy así, que yo no me gasto el dinero así a lo tonto, sino que tiene que ser algo importante, algo que necesite de verdad, pasé por una tienda por Mercadona. Y dije, ostras, me puse a mirar ahí, a ver qué hay por aquí, y vi esto. Y dije, ostras, no tengo perfume porque el de primar me salió un poco raro, ya os enseñaré el bote. Y dije, jolín, esto es un perfume, no tengo, pero no tengo también capital. Y digo, jolín, pues estos cinco euros que me cobran los pliegos, me van a ir de perlas. Así que me fui a Mercadona y lo vi. Como estaba haciendo la gestión de venir aquí ahora mis padres y tal, no sé qué, no sé cuántas, dije, jolín, voy a comprarme un bollo. Y ya me, porque no había desayunado, era muy temprano, a las 9 de la mañana, haciendo las gestiones y todo. Dije, pues me voy a comprar un perfume con mis 5 euros de los ciegos. Y la verdad, no me ha decepcionado. Huele muy bien. Es muy fresquito. El olor es estupendo para 4 euros. Yo creo que ni llegó a 94,50. Mm, huele estupendamente. Así que yo os lo recomiendo. Es, ah mira el packaging es este, me encanta Son varios, son hay de flor, flor de azar esa es flor de az azar y flor de naranja Pero los hay también de rosa, los hay también de lavanda O sea, me encanta, me encanta Huele muy bien y por 4,50 euros Yo no creo que llegara ni a los 90, eh, 4,50 euros me parece que fue Pues mira, es estupendo Este es el packaging, mira la caja qué bonita Es preciosa la caja de hecho la voy a utilizar para uno de los posts porque me encanta, la voy a fotografiar y la voy a utilizar para mis posts. Me encanta la caja. Y este es la, el botecito. ¿Veis? Así que esto es un lema, eh, esto es una reflexión que os voy a hacer que eh, no importa las situaciones que una tenga en la vida, hay que ajustarse a ellas, ¿vale? Aunque estés acostumbrada a tener cosas muy buenas, cosas más caras o más calidad. Cuando la vida te, te golpea como un puñetazo de Mike Tyson, si consigues levantarte, al principio es, es difícil. Pero si te ajustas a las condiciones en las que estás, por ejemplo, han eh, si desutilizadas como en mi caso Chanel número 5, pues te compras una de esas de 4.50 que hace el mismo papel, huele bien. Te, o sea, te hace el papel como dice, ¿no? Esto es como, como un actor de teatro, ¿no? Que antes era protagonista y de repente le, le toca hacer, pues, el segundo actor. Pero está allí, eso es importante. Aunque sea segundo actor, está allí, ¿no? Está allí, ¿vale? O ser extra, aunque si te llama una película de Robert De Niro, de, no sé, Pitt, o de no sé, Rápido, de no sé, de mi generación, voy a nombrar, ¿no? Pues. Aunque te toque ser extra y solo de pasar delante Robert De Niro Estás allí, ¿no? Pues esto es lo importante porque Ahora estás pasando otro día, le darás la mano Pues esto es igual Si conseguimos levantarnos el puñetazo Tenemos que revisar nuestras opciones, nuestras prioridades, ¿vale? A veces varían Entonces, antes teníamos cosas más caras Pues empezamos a comprar cosas más asequibles No sirve que sean menos buenas Intentamos, dentro de lo que podemos, comprar más cosas, ¿vale? Y esto es un ejemplo de eso, ¿no? De adaptación El hombre o te adaptas O te bajas del tren Y si decides adaptarte, como en mi caso Pues para seguir en el tren chuchu, Y poder ir de nuevo a primera clase Donde estabas, porque ahora estás en la última clase Pues hay que adaptarse Y nada, me encanta, me encanta Huele muy bien, es que me gustaría que os llegara el olor Porque está súper bien, así que mira Me encanta Y dicho esto, ya está Esta es una cosa que me he comprado, ya está y ahora, en el próximo vídeo, os voy a enseñar otra cosa que me he comprado, que es a mi peresta ya hace mucho, ¿vale? Un besito.